Mi nombre es Silveria Rodríguez, eh, soy asociada de la Cooperativa de Mujeres de Guapi con Mujeres, fundada a través de las mujeres que hacíamos parte de los grupos eh, de diferentes actividades como la artesanía. Eh, revisando y reflexionando sobre toda la problemática de las mujeres decidimos conformar la cooperativa. Una oportunidad para fomentar empleo en las mujeres y hombres porque en la siembra participarían hombres y mujeres, pero ya en la, en la transformación de la materia prima participa una cantidad de personas. Eso nos permite ampliar el, el personal frente a la, a la artesanía, porque cada, un, cada persona trabajaría un eslabón. Y la comercialización, pues que es el, el punto final y el que nos da la pauta o el empuje para que toda la cadena productiva pueda funcionar.